Vamos a ver, pónganos la pregunta ahí, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, ¿qué usted espera sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país? ¿Cuáles son sus expectativas? Es decir, ¿qué usted espera sobre el COVID-19 y el proceso de vacunación en la República Dominicana? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. A través de la red social WhatsApp. Adelante. Ay, Dios mío. Entre, entre. Señores, la el, aquí la gente llega el eh, alborotado. Ese escándalo que ustedes oyeron ahí, de Francis. <risa> <risa> <risa> Acabando con la mesa. Ya, buenos llame. días, Franci. <risa> y, y, y, y, y rara eh, salutación. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, amado, buenos días. Amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor cada mañana que nos ven y nos complacen en dejarnos entrar a sus hogares. Bueno, muchas gracias Francis. Señores, seguimos entonces nosotros. Vamos a, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a ver. Eh, Recuerden la pregunta del día, háganos el feedback, pronto le estaremos leyendo lo que ustedes dicen. Gobierno presentará el plan de vacunación el próximo lunes. Bueno, la fuerza, del pueblo? Cercando, la fuerza del pueblo le exige, sí. mediante comunicado al gobierno que explique sí. el plan de vacunación. Bueno, luego del retraso de la llegada de las vacunas, las cuales se espera llegarán el, llegarán el mes pasado, Ayer en la tarde se dio a conocer que será el lunes de la semana próxima cuando el gobierno dé a conocer el plan de la vacunación en el país. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dijo que a pesar de que se había anunciado que las vacunas llegarían al final de enero, las farmacéuticas le han fallado a muchos países, pero que Pfizer y AstraZeneca han anunciado que en cualquier momento pueden llegar. Eh... Entre las nuevas informaciones, entre las nuevas informaciones sobre las vacunas está la adquisición de 768 mil nuevas vacunas de una empresa privada china para contrarrestar los efectos del COVID-19 en el país. No se ha especificado cuánto le costará a la República Dominicana estas vacunas.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 El YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, en este viernes 12 de febrero del año febrero. 2021. Bien, ¿cómo no? Vamos a ver, Francis, con Pero relación bien. al tema. Nosotros, yo al menos en, en lo particular, tengo aún mis dudas sobre la efectividad. Y sobre todo, si tomamos en cuenta, y esto lo voy a hacer a modo de de chiste, pero no deja de tener valor si la vacuna china que ha tenido menos eh, promoción que las demás sea la efectiva y sabiendo nosotros cuál es el carácter que tienen los productos chinos, pero no obstante se requiere de que haya ya una implementación de vacuna en la República Dominicana, mm, con esas características, a mí me preocupa. Y sobre todo porque ya vemos también que hay voces que están procurando intervenir, más allá de la, del control y aplicación del gobierno, dichas vacunas. Me refiero al sector privado, las, las farmacias, parece ser que hay un interés de que lo que ha hecho Biden en Estados Unidos, que ha proporcionado para poder alcanzar el mayor número de vacunados, ha proporcionado la vía de las farmacias en Estados Unidos, que tienen unas características totalmente distintas a las nuestras. Allí, si usted no tiene indicación real de médico, usted no busca nada en una farmacia. Aquí por lo menos nosotros nos automedicamos, damos la receta, sin ser médico. Y eso ha llevado a paliar un poquito las cosas. Figúrate tú que nosotros tengamos en un momento determinado, una inclusión del sector privado, o en este caso de las farmacéuticas, dígame, de las farmacias, de los farmacéuticos, de los que venden las medicinas, pasaría igual o peor que las mascarillas. ¿Ustedes recuerdan la mascarilla? Uh -huh. Cuando empezaron a manipularla, que llegamos a comprar mascarilla una mascarilla 600 pesos. Sí, es verdad. Abuso. Es decir, que el Estado no puede, en ningún caso... Abandonar el control de la mascarilla. Yo espero que sean eh, lo más justo posible y ciertamente que si toman la vía de la descartar en principio a los más jóvenes por un asunto de previsión con los más mayores o los más de riesgo, no tengo problema. Mientras esperamos. El otro resto que se haga, pero debe existir un control y no puede el Estado, como yo dije antes, debió hace tiempo el Estado, aquellos momentos, haber tomado el control de las mascarillas porque se ha dicho y se dijo, y mire cómo es que estamos haciendo el programa con mascarilla, que era el elemento fundamental para contrarrestar la propagación del virus. Bien. Eh... Si el Estado no interviene, Habrá dificultad y nos pesará. Adelante, Yerjan Lantigo. Bueno, cuando el presidente... ¿Se acuerdan ustedes de aquella locución del presidente que analizábamos aquí la cantidad de vacunas, de unas 20 dosis, 20, eh, 20 millones de dosis? Sí. Una parte Para, de AstraZeneca, otra parte de Pfizer, otra parte del COVAX, ¿verdad? Sí. Pero nunca se habló de... De la de, China. Nunca se habló de, de vacunas chinas pero en el día de ayer ya se comenzó a hablar de vacuna china. Eso le indica a usted uh -huh. precisamente lo que decía el doctor Leonel Fernández, no hay, un plan, no hay un plan, no había un plan, le estaban mintiendo al pueblo. Porque todo el mundo sabe, incluso la periodista Edith Febles y Carolina Santana, en, en, en un comentario que hicieron uh -huh. en su programa, mostraron al país que no había disponibilidad para la República Dominicana de ninguna vacuna hasta agosto del 2021. Hasta agosto del 2021. ¿Qué te hace pensar a ti que cuando lleguen la vacuna te van a decir que la vacuna de Pfizer, que es la vacuna de AstraZeneca, porque ya están negociando con otro tipo de vacuna, que se supone no estaba dentro de la contratada por la República y todo Dominicana? La vacuna, China, de hecho, su efectividad. me gustaría, y ojalá pudiéramos, atención Giovanni, ojalá pudiéramos llamar al senador o algún diputado de, la, de aquí, para ver si el Congreso tiene conocimiento de esas vacunas chinas. Sería ¿Cuánto le costaron al país? Y realmente <ríe> si, el, si, si, si la aprobamos aquí en, el, en este país. Eh, no estamos diciendo que no tenga calidad a la China. No, no, no. Por eso hice la hacer, aclaración. No. Lo que estamos diciendo es que en principio se le presentó al pueblo dominicano una opción, se dijo cuántas se iban a comprar y a quiénes se le iban a comprar y ahora ya estamos hablando de 768 mil vacunas chinas. ¿Y ¿Qué es esto? ¿Cuándo se tomó esa decisión? ¿Quién la tomó? ¿Lo sabe el Congreso? Yo tengo que saberlo, porque para eso tengo representantes en el Congreso, ¿verdad? En, la, en, en los senadores y los diputados, pero me gustaría saber si los congresistas saben de esto, cuándo se tomó esa decisión y cuánto le va a costar al país. Y además, ¿cuál es la efectividad de la vacuna china? Se, es, se ha aprobado, por ejemplo, a, aquí se sabe cuál es eh, la, la, la efectividad de ella. Entonces, todo esto es precisamente, se enmarca en lo que planteaba, que con toda su razón, el, el expresidente Leonel Fernández y algunos eh, legisladores, incluyendo Franklin Romero, que le exigía al gobierno el plan de vacunación. O sea, ¿cuál es el plan de vacunación? Y dentro de ese plan está incluido cuál es la vacuna, cuándo llega la vacuna, cuál es la cantidad que va a llegar, en, en, eh, eh, ¿verdad? en qué tiempo van a llegar y cómo se va a comenzar a vacunar a las personas aquí en la República Dominicana. Nada de eso está claro, porque naturalmente lo que hay es aparentemente una improvisación de parte del Gabinete de Salud y de parte del propio gobierno con relación al manejo del COVID en la República Dominicana. Bueno, eh, me parece que el gobierno ha manifestado una, una debilidad en el manejo de la información, eh, y eso indudablemente que afecta mucho la credibilidad del gobierno, porque yo siento que han sido precipitados al dar informaciones. El gobierno no tiene por qué cuando siente la presión de afuera de que dígame quiénes son, estamos trabajando en eso, Hemos hecho contacto con tantas farmacéuticas para que nos brinde el servicio. Eh, todavía no tenemos nada en concreto. ¿Qué le cuesta al gobierno decir eso? Pero mm. lo que hacen es que para que la gente vea que estamos adelante, adelante, como se decía en este país antes, sí. eh, no, estamos contratando, pero a lo mejor quizá lo que se ha hecho es un contacto. Quizá todavía no se tiene un, un, una, una promesa cierta de que te voy a. a, a, a a dar te voy a vender X cantidad de vacunas. Y eso ha pasado no solamente en el tema de las vacunas, sino en muchos otros temas. O sea, yo pienso que si bien con Danilo teníamos el problema de que no hablaba, que era un presidente <risa> semimudo, pero con el presidente Abinader tenemos el problema de que habla demasiado. Y entonces el que mucho habla, mucho yerra. O sea, yo lo que pienso es que el gobierno debe ser más cuidadoso en el manejo de la información. Me late, me late que el equipo de información, el equipo, eh, la vocería del gobierno, esto sin, sin necesidad de atacar a nadie, pero en definitiva la vocería del gobierno, que ha tenido ya su metida de pata, eh, desde el principio, el prim, la primera... No una metida de pata, pero el primer escandalito que se le armó fue cuando remodeló su despacho. Luego se dijo sí. que fue con dinero propio, que sé yo, pero bueno. Uno a veces no entiende que una gente eh, invierta millones de pesos en algo para luego que vayan y la cancelen al otro día y deje eso ahí, pues no se lo puede llevar. Pero bueno, eh, no nos metamos en ese, en ese aspecto. Lo que quiero decir es que hemos notado dos cosas en el gobierno que son grandes debilidades, muy peligrosas. Primero, que habla, intenta marcar la diferencia en el sentido de que nosotros estamos sobre el tema y ya hicimos tal cosa sin haberlo hecho. Porque todo eso que está pasando es porque no hay un plan, todavía no lo hay un plan claro. Eso por un lado, o sea, hablar mucho sin tener eh, mucha fundamentación y lo otro es que todavía es mucho más peligroso todavía que el gobierno dominicano se deja presionar y eso es peligroso. ¿Se deja? Presionar. Se deja presionar por grupos por entidades, por... Cada vez que ha habido un tema, ustedes ven de qué manera se ha regulado En el tema del COVID no tiene sentido lógico ni práctico que independientemente de la situación económica por la que está atravesando una serie de grupos empresariales o tipo de negocios empresarios, comerciantes... Eh, se haya flexibilizado tanto el asunto, en el sentido de que aquí hay una apertura hasta las 10 de la noche, día de trabajo, y hasta las 7 los negocios. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que eh, la vida en términos comerciales está funcionando de manera normal. ¿Eh? Sí. Y segundo, si eso implicara un, un mecanismo de supervisión adecuado que evitara que en, los, en el negocio X en el negocio tal, se aglomeraran personas o entraran al recinto, más personas de las que el recinto soporta para garantizar el distanciamiento, pues indudablemente que uno diría, bueno, no importa porque hay una vigilancia, hay, hay, hay, hay una hay un, un, una, una, manifestación de evitar la, el de, eh, eh, evitar la aglomeración y, y propugnar por el distanciamiento. Pero tampoco es así. Lo que quiere decir que es, in, es increíble que cuando el asunto aumenta más, señores, aquí dijo, eh, aquí se planteó, se dijo ayer, antes de ayer, que habían 400 y pico de muertos en los últimos días. Sí. Y estamos hablando, o oh, en el mes, en el último mes, no recuerdo cuál es la información correcta. En el mes. En el mes. Cuando tú hablas de eso, tú dices, bueno, ¿y cuántos son diarios? Divide 400 entre 31. Te va a dar una, can una cantidad enorme importante. diariamente, sumamente importante diariamente, y eso cantidad de muertos durante ese mes, es para nosotros tener movilidad hasta las 10 de la noche, es para nosotros tener apertura hasta las 7 de la noche de los negocios, o sea, para tener una vida prácticamente normal en el área comercial. Pero la primera dama dijo ayer que, que aquí tenemos la tasa de letalidad más baja de toda bueno, América ya Latina. Ya sabemos que las estadísticas <risa> se manejan por los decesos y, lo, y las... Y la, no. y la, identificación de infectados. Y la percepción dominicana. Pero fíjate o sea, algo. El dominicano es muy, muy perceptivo y, y le gusta estar dando eh, números sin tener estudios sí. e información. No amar. teníamos, claramente, no teníamos referencia de vacunas chinas. Eso hay, claro, que, claro, hay que admitirlo. Claro, claro que no tenemos eh. el discurso. de él, y, y fíjate que yo encontrando no. información sobre América Latina y la vacuna, quise hurgar a ver quiénes están comprando vacunas chinas. Y fíjate, Chile. encontré en Chile, Chile. Chile que lleva un cinco punto tanto por ciento de vacunados, un millón y tanto de vacunas eh, aplicadas, como yo había dicho yo antes, que no tendría problema con que se hiciera un plan de, de en principio de alcanzar el mayor número de envejecientes, de personas con incapacidades o enfermedades crónicas, y aquellos que estuvieran en el sistema de salud para preservarlo y a la vez continúen dando el servicio de, a la sociedad. Sería mejor así, porque acuérdate que ya los vejecientes de 80 para pues allá. Sí, ya ves, vi que ves, mandaron ves, pues, y los jóvenes para, somos de hasta, hasta 65. Exactamente. Está bien. Ah, bueno. Eso Pero está muy bien. desde de, de, de 18 eso, a 65, no a 35. Yo no sé quién fue que se quiso dar, eh, eh, ser gracioso con, con hacer ese tipo de... Efectivamente, Chile, Chile está utilizando la vacuna china. Eh, ahora bien, es que no estamos hablando, en este caso, no sería si la vacuna es eficiente o no. Eh, lo importante es, primero, la que el pueblo dominicano, uno, no la conoce. No. El pueblo dominicano no la conoce. El pueblo dominicano no ha recibido un informe de parte del gobierno de por qué no ahora. Pasa igual que Si primero la, se habló de AstraZeneca, AstraZeneca ¿verdad? Y, la, y Pfizer, por qué ahora se le habla de la vacuna china y ya se habla incluso de una contratación. Cuando se supone que eso debió ir a, a, a una discusión, hay que preguntarle al colegio médico si sabía eso. Claro, Waldo Ariel suelo no va a decir nada porque es del PRM. No, pero ayer, es, ayer, es hizo una, ayer hizo una marcha hacia el Palacio. Pero por razones de la agresión a, al médico en Santiago. O sea, eh, hay que ver si Guardo Ariel Suero la sabía que de eso. Ariel Que por favor, tigre. atención, ver, Giovanni. No, es que está aburrido con, con el doctor Porque no tiene Bonilla. Que, que, que, no tiene tema. No tiene tema. <risa> si llamamos al doctor Bonilla hoy, es posible que el doctor Bonilla no supiera. Me gustaría hasta ayer eh, que, que, que aquí se iba a comprar la, la vacuna china. Entonces, la idea es, ok. Queremos resolver el proceso, señores señores. El gobierno no puede estar improvisando. El gobierno no se puede dar el lujo de estar improvisando y menos con una cuestión como esa de salud. Me dio mucha pena, vergüenza y pique Muy ver bien. a la primera dama ayer dando unas declaraciones eh, como, como, una, como toda una erudita de que aquí tenemos la tasa de letalidad más baja de América Latina. Claro, así sí, si tú me estás escondiendo lo muerto, ¿verdad?, y, y para tú sacar la tasa de letalidad de, del COVID, tú tienes que restar los muertos, ¿verdad?, eh, la entre cantidad la cantidad de, de contagiados. Okay. Y si tú me ocultas, por ejemplo, 500 muertos, como realmente está sucediendo aquí, que están ocultando los muertos, ¿verdad? Y ahora comenzaron a publicarlo. Pero aún así, toda, aquí hace rato en la provincia de Duarte que pasamos de los 200 muertos y tenemos 185 en el boletín. Ya, ¿Cómo te... va? Tú vas a tener la real tasa de letalidad. Si te da cuenta la cosa del gobierno y del presidente, vas a liar No, porque es la verdad. Si usted lo busca, señora, por aquí hace más de un mes ya que el, que el doctor Neso Rosario Socias dijo que iban más de 200 muertos. Búscame el boletín de ayer. Es más, búscame el de hoy. ¿A qué no llegan a 200? Señores, entonces le están mintiendo al pueblo y la tasa de natalidad no es la, la indicada, no es la que ellos indican. Mira, yo no creo que de forma inmisericordia, Luis ni Doña Raquel se puedan atrever a plantear de forma simple esas estadísticas que se ven al enunciarla muy favorables cuando tenemos una realidad que le puede pesar al final si no se hacen los correctivos o los controles necesarios para garantizar que no se propague Nancy, más. No le va a pesar, sí, porque ¿sabe qué bueno, hace. Bueno, pues entonces están, arriesgando, que cuando, que cuando están se... arriesgando su imagen, su... ¿Qué imagen y no, no, qué imagen? No, su buen ellos nombre. sobre agarran y te levantan no, no, un caso de corrupción, sobre te meten con la gente presa y ya con eso no, eh, eh, no, su buen la nombre. Pero me refiero, tásico tásico, tásico, tásico, me refiero que es un riesgo. Acuérdate que el presidente hace su labor ayudado por un equipo. Si ese equipo le falla, el presidente lo que intenta, los presidentes lo que hacen es que intentan manejar el lenguaje con la finalidad de que no se vea un fracaso, de que no se vea un daño muy serio para el gobierno en general Señora, por por aquí no y es dijimos. muy probable que por, ahí por que eso digo que no Era creo de... que se puedan arriesgar a su faja por más que quieran su faja en el sentido de que al final mire, el, el Estado en realidad presente características de fracaso y eso sí que es peligroso. Obviamente que nosotros todos tenemos que advertirle al, al, gobierno. al gobierno que partiendo de estas críticas, partiendo de estas preocupaciones expresadas aquí, se debe de ver más bien el interés porque el gobierno se emplee a tiempo completo, con eficiencia, pero sobre todo con transparencia que es lo que se ha querido vender y lo que nosotros le hemos dado ese voto de confianza al gobierno del cambio. Pero mira. Si vienen a, y, y se manipula y al final tenemos resultados funestos que vamos a llorar todos. Entonces debemos de poner en la letra. Pero mira esto, Francis, porque que, señores, es que donde hay peso no se discute en Libra ¿verdad que no, Junior? Miren. Pero ya este, sabemos que están atrasados. Miren. atrasado. Ay. Ese dato que usted está viendo ahí, es 2424 muertos, esa era, la, esa era la cifra de fallecidos que, que se publicó el día 8 de enero del 2021, y hoy estamos a cómo muchachos, a 12. a 12 de febrero, ¿verdad que sí? Estamos hablando de un mes y cuatro días después, pues si nosotros buscamos, si nosotros buscamos en el Twitter de Salud Pública, mírenlo aquí, el último boletín, agarre ese dato, porque acá donde, donde, donde hay, miren eso, ¿Cuánto subió? 500. 500 muertos en un mes. Pero venga acá, mi hermano. O sea, eso es faltarle respeto a la población. ¿Cómo tú le vas a sumar 500 muertos eh, en un mes a esos números? Estaban atrasados, pues entonces tienen que revisarse porque el sistema no le está funcionando. Pero tal parece que aquí hay una intención de que la gente no maneje los datos reales. ¿Por qué? Porque en la medida en la que te va subiendo la cantidad de fallecidos, sube la tasa de letalidad y eso no le conviene al gobierno. Pero ¿a qué le importa eso? A nadie, yo tengo un mes aquí denunciando eso. Un mes no, dos meses denunciando eso. Y entonces comenzaron a hacerlo en función de, de las denuncias que hemos Mira, hecho. En definitiva, la, ¿Mm? la, la carga la va a tener el gobierno de no ser la, la, la proyección que ellos tienen. Y te voy a decir algo. Sí es importante que nosotros como dominicanos y en medio de una pandemia que todos queremos volver a la normalidad, pero parece ser que no va a ser fácil porque conforme se van dando pasos y vamos sintiendo esa confianza ficticia que, que da el tenernos la oportunidad de desenvolvernos como antes, aún con ciertas restricciones de horario y demás y en taponamiento. no menos es que resulta preocupante que a diario aparecen nuevas informaciones del orden internacional, de la OMS y demás, advirtiendo sobre nuevas eh, mutaciones que el virus está presentando en algunos países, incluyendo eh, aquel hace dos días que hablaban de un murciélago que presenta otro tipo de COVID. Un murciélago. ¿Cómo? Otra si dejan de traer... De ¿Tú sabes por que? qué? Para mí me, me luce... Pobre murciélago. Mira, qué a vaina. mí me luce que están tratando de, de equiparar la investigación que resultó hace unos días de que era imposible que esto se propagara desde un laboratorio y tirarle de nuevo a un murciélago que no tiene eh, forma de defenderse. Se jodió Batman. Se jodió Batman, pero definitivamente <risa> nosotros tenemos... Entre todo esto, requerimos, la, la humanidad requiere la verdad. Nos siguen manipulando. Por eso yo recurro. ¿Cómo? Sí, nos siguen manipulando en el mundo. Ah. Con respecto al COVID. En el mundo, en el mundo sí aquí no. ¿verdad? No, no. Ah. Obviamente que sí, ya es, yo advertí es al COVID ah. Esto es Digo parte yo, del mundo. Porque... Pero referente al, a la, al COVID, al origen. Oye, yo sé lo que... Al origen. Francis lo que quiere decir es, frase lo que quiere decir es que el gobierno de mala fe no va a hacer eso. Ahora, yo lo que planteo, ¿Que no que qué? No, no, espérate. ¿Por qué se va a Yo lo que planteo es... ¿Quién es que, que se, se lleva tiempo? el galardón Señora, o el, el fracaso? Ustedes dieron le, a Michel Foucault, ¿verdad que sí? ¿Ustedes dieron a Michel Foucault? Sí, sí. ¿Quiénes bien. son los que...? lo que impone el la, poder, verdad, el lo que el poder, la verdad crean la verdad es el poder señores el poder. ¿y quién tiene el poder? el yo gobierno que, óyeme, yo y te crean estoy, una realidad paralela pero te ya nosotros estoy no, estoy diciendo. no tenemos esa, esa, esa cultura de ciudadano apañado o de ciudadano eh, eh, eh, ocurrentidistas. Eh, eh, claro. por, por, por eso pero, estamos aquí pero hablando. Toda señor. la vida, este país, la política se ha manejado de esa forma. Sí. Oye esto, Yerian. se ha manejado de esa forma. Aquí los presidentes no dicen la verdad, nunca la han dicho, ninguno. Eh, tú llamada. sabes lo que decía, tú sabes lo que decía Balaguer. Balaguer nunca admitió que estaba ciego. Y Balaguer estaba cieguecito a terror, como decíamos. Pero malo, entonces qué pasaba con el pueblo, por qué no se lo reclamaban? Cuando se por el problema de que eso le podía restar adeptos para fines electorales. Tenemos una llamada, adelante, buenos días. reclamando. Buenos días, mis hermanos. Sí, suéltela. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Desde el barrio San Pedro Wellington. Ok, Wellington, adelante. Aquí no cabe una un de basura más en el barrio. Ay, Desde no el martes, toda esa basura. Si Dios quiere que nosotros vayamos al ayuntamiento y se la tiremos en el frente. Bueno, sí. quizás sí. podría ser eso sí. una medida para que él se dé cuenta cómo está la cosa. Gracias, amigo. Yo le quiero preguntar. Miren, Usted que... no es de lo que lleva la basura para no tenerla frente a su casa a un vertedero improvisado, ¿verdad que no? No, porque dice que la tiene. No, lo que pasa es que la están tirando en un sitio. Bueno, pero si el no, pero... ayuntamiento no se sí, la tiene. él recoge. dice que la tiene, la tiene. Porque si él lo hubiese tirado en un puerto no tuviera problema no ya, ¿Eh? Pero que hay que decir la verdad, cuando tú sacas Mira, la basura y, viene un, y, y no pasa el camión y viene un perro y te hace un reguero en el frente. Sí. Yo, yo espero ¿eh? que la vacuna tenga éxito. Lo único que sí se requiere es que nos den una explicación de la China y que nos digan sus virtudes. Y cómo llegan estas primero que las que fueron contratadas y que el Congreso ya conoció. Exactamente. Es decir, es un asunto de transparencia. Porque yo mismo tengo escepticismo. Yo, no, yo no creo muy bien en las vacunas ninguna. Y, y más después que vi a Jaime David bailando. Un saludo a nuestro querido amigo Jaime David. ¿Tú no, no es viste es el, sí, es la Pero David. él no se ha puesto la vacuna todavía. Ah, pues a mí me o sea, dice que, que se había puesto la que eso era efecto de qué la tiene vacuna. Que ver? Puede ¿Qué tiene ser que la, ver? la vacuna ¿Qué Tiene China? que ver que Jaime David esté bailando, que aparezca bailando no ahí. Lo he visto, ahí. El video. Y si sí, yo lo no, vi. No, pero que lo. Pero Jaime David. ¿Eh? En principio. No, David. Es, es tendencia. Él es, muy, él es muy espontáneo. Él, él es tendencia. Pero Jaime Ahora, David, el otro día eso... apareció montado en un caballito de palo. Ahora, déjame decirte, sí, una, cosa. Muy sí. déjame decirte una cosa Eso demuestra, oye, sí. eso demuestra que Doña, Doña Dede, que en paz descanse, nunca lo bailó. <risa> no, ah. no lo bailaron cuando chiquito Bueno, miren, yo tengo que hacer un preámbulo y le pido a la, a la producción unos 30 segundos. Yo me he convertido en el en el canal para que el, los mis compañeros la antigua y Amado José Rosa sí. reciban de Cacao que es la compañía de industrialización y venta de Crise Cacao sí. del chocolate sí. yo voy a hacer aquí atención Cucho atención Cucho, que yo soy un hombre que no sea. ya tengo una experiencia, no sea anti chévere sí, ese cacao eh, no es amargo, ¿verdad? no, dice que no, tiene oye, al 50%, eso es sabroso. lo voy a probar ahorita mismo eso es sabroso, oye tiene al 50% o sea, entonces que tiene... ¿eh? gracias no fue, a cacao, no me fue bien con un cacao ahí, mejor del mundo, gracias a cacao esta es el, una muestra en tabla del, caca de, del chocolate de, de, de, de, para degustar Formalmente hago entrega amado. Muchas gracias. Para llegar a llegar a, a, a Yerjan. Déjame ay, yo ay. De, de, ¿Qué es esto? <risa> para que no sea incrédulo de que no iba a recibir. Gracias Cucho. Yo bueno. lo que espero que esto Mira, sea dulce. Mira, tiene 55 de cacao, los los otros son aditamentos para hacerlo más agradable al paladar. Lo okay. que quiere decir que es dulce. Ah, bueno. No mucho, pero es dulce. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. No, porque en mi casa amargo yo nada más. ¿eh? No, y aquí, sí. también. ¿Cuáles son sus, sí, aquí también. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país? Vamos a ver, Yerian. Señores, miren, eh, Máximo Durán nos mandó aquí una postal, eh, también Luis José Luis.